Siete veces en las que quien no te valoró se lamentará profundamente haberte perdido. Quien no te valora mañana te extraña, le pesa, le hace falta tu presencia porque llenabas profundamente uno de aquellos espacios que jamás nadie logra llenar. Te buscará entre los recuerdos que dejó en el ayer y profundamente se sentirá derribado al darse cuenta que él o ella fueron los causantes de que todo se ha ido al caño. Cuando una persona no te valora realmente la pasa mal, siente que su mundo se viene abajo y existen siete veces en las que en verdad deseará regresar el tiempo y evitar que te vayas de su vida. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y hoy quiero compartir este bonito tema contigo y se trata de aquellas ocasiones en que una persona da por hecho de que nunca te irás de su vida. Y justo por eso te trata mal. Si te sientes identificado o identificada con este video, por favor, Házmelo saber con una mariposa azul en los comentarios. Además, te sugiero que me dejes tus comentarios sobre este tema. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. Sin más que decir, empecemos. Se lamentará cuando nadie más lo quiera como tú. Algo que lamenta una persona que no te valoró es darse cuenta que nadie, nadie lo ama ni se entrega tanto como tú lo hacías. Mientras tú estabas para él o para ella tratando de demostrarle que tú darías lo que fuera, otras personas vienen de paso, simplemente a ver qué tajada sacan y se van. Esto es lo más frustrante para una persona que no te valoró, darse cuenta que los amores que va encontrando las calles no se igualan ni de lejos al tuyo. La mayoría son egocéntricos. Otros amores son de interés. Solo buscan sacar dinero, beneficios o intercambiar influencias. Otros son insípidos, sin sabor ni pasión. Otros parecen ausentes. Recordará cuando tú le dabas tu calor, uno que era desinteresado, que dabas a manos llenas, sentirá el deseo de que tú vuelvas, pero ya no te hallará más. Número 2. Se lamentará cuando nadie le dé lo que tú le dabas. Tú le preparabas su desayuno, le tenías la ropa siempre bien acomodada. Si había algo que reparar en la cocina, tú venías y se lo reparabas al instante. Cuando enfermó, tú llegaste al punto de limpiarle la cola. Cuando una persona cercana a él o ella fallecieron, fuiste una de las pocas personas que estuvo a su par. Cuando todo mundo le dio la espalda y lo culpó de algo que no hizo, fuiste el único, la única que creyó en él. Cuando todo mundo pensaba mal, Tú eres la única que lo daba todo por él. Cuando la gente quería atacarlo a sus espaldas, tú lo defendías. Cuando estaba triste, tú lo consolabas y le dabas aliento para seguir. Ahora que ya no estás, se siente desvalido. Número 3. Cuando se dé cuenta que tu amor era honesto y sincero. Resentirá todavía más tu ausencia cuando se dé cuenta que tu amor es puro. Cuando escucha a todo mundo quejarse que las personas solo buscan satisfacer sus intereses, y lo único que buscan es sacar ventaja de una relación. Entonces recordará que contigo tenía algo especial. Tú no tenías vergüenza incluso a salir a vender elotes con él o con ella, porque al final, a ti lo que te importaba es estar a su par, es pasar tiempo con él. Ahora se da cuenta que su nueva pareja es superficial, floja y casi no aporta, se queja. No le gusta trabajar y encima de ello, solo piensa en sí misma, en sí mismo. Será ahí cuando quien no te valoró, se dará cuenta que tú le dabas todo sin importar si tú recibías o no. Notará la presión de tu ausencia porque sentirá que algo muy valioso le fue arrebatado, aquí con la diferencia que fue él o ella quien deliberadamente decidió perder. Número 4. Se sentirá solo. Solo en la agonía de su habitación, llorando por tus recuerdos, viendo las fotos que alguna vez le hablaron de historias de amor, ahora quedan en el mero recuerdo, lamentando que tú ya no estás a su par y pensando que fue su culpa, el que tú no estés. Se sentirá deprimido y te llamará, gritará tu nombre con tal de que estés a su par y se desesperará cuando no le contestes, te buscará en otros brazos, intentará hallarte en los besos que compra en oferta y ninguna piel lo va a hacer sentir mejor. Todo le resultará insípido, sentirá la fuerte necesidad de saber de ti preguntará por ti a tus amigos y casi nadie le dirá nada sobre ti, porque estarás tan lejos que él o ella simplemente deberán lidiar con la amargura de tu ausencia. Número 5. Le harás falta. De pronto las tardes ya no son tan divertidas, de repente ya no habrán buenos días, solo días. Sentirá que todo cuanto le falta se resume al decir tu nombre. Ese vacío que le quedará le recordará cuando vaya al parque al que solían ir. Lo recordará en la música que acostumbraban escuchar. Te recordará en la voz de una persona que pasará a su par. Te recordará en el aroma de una persona que circula a su alrededor. Cada cosa te recordará y la sensación de vacío se adueñará de cada parte de sí y solo sentirá el deseo de buscarte en algún sitio y desde luego no te hallará. Le harás tanta falta que no soportará estar sin ti y tratará de reemplazarte con otra persona con amigos, con bebidas embriagantes, con dormir todo el día, hasta que finalmente se dé cuenta que eras tú quien le daba luz a su vida. Número 6. Se lamentará cuando se recuerde de tus virtudes. Cuando esté tratando de dibujar algo, se recordará lo bueno que eras tú haciendo retratos. Cuando nadie lo escuche, se recordará, se recordará que tú eras empática con él o ella. Y lo escuchabas atentamente. Cuando necesite una mano amiga para lidiar con sus emociones, no hallará la comprensión que en ti tenía. Cuando tenga que lidiar con los problemas del día a día, necesitará de tu positivismo y sencillamente sentirá que solo no puede afrontar las cosas. Cuando intente lidiar con otras personas, sentirá la necesidad de escuchar tus consejos, pero no estarás allá. Y... Pero no estarás ahí para dárselo. Resentirá tu ausencia, sencillamente porque ahora se da cuenta de lo valioso que era cuando tú aquí estabas número 7. Se lamentará cuando pregunte por ti. Es duro, pero le dolerá cuando pregunten por ti, porque le dirán que tú y él o ella hacían una tremenda pareja. Le recordarán que los dos se veían fenomenal, que parecían estar juntos ya toda la vida, quedando solo recuerdos y nada de tus caricias. Todo mundo le preguntará por ti, porque asumirá que siguen estando juntos y eso le calará. Porque se dará cuenta que efectivamente tú eras una parte esencial de su vida y te dejó ir, cuán duro es para una persona darse cuenta que perdió algo valioso, tratar de recuperarlo es uno de los dolores más grandes que puede experimentar, si en este momento alguien te dejó escapar, debes entender que quizás lo hizo porque jamás pensó que te podías marchar. Espero que este video te haya gustado, y si llegas hasta acá por favor déjame saberlo dejándome una mariposa azul en los comentarios, y lo que es más, suscríbete al canal para que sigas subiendo más contenido como este. Y no olvides compartirlo con las personas que crees que necesiten de verlo. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otras publicaciones. Un abrazo.